¿Qué ha pasado con el pelo de la barba? ¿Todavía sigue aquí? ¡Chavales! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Soy Mister de Neox Y chicos, en el vídeo de hoy Vamos a analizar la temporada número 2 Y los secretos que ya se han descubierto Acerca de la nueva temporada Antes de nada El pelo de la barba En el vídeo de ayer os dije que si el vídeo llegaba a 5000 likes Neox se afeitaba la barba como el culito de un bebé El vídeo lleva 2600 likes ahora mismo Por lo que vamos a volver a jugar a otro juego Si queréis que la barba se quede donde está Que espero que no realmente porque chavales A ver esto empieza a picar un poquito y la verdad es que molesta ya Si queréis que el pelo de la barba siga en la barba este vídeo tiene que llegar a 5.000 likes y todo el mundo tiene que suscribirse. Si en 24 horas este vídeo ha llegado a 5.000 likes, este pelo no se va a ir todavía. Así que chicos, voy a enseñaros todos los secretos que hemos descubierto acerca de la temporada número 2 del juego de Fortnite. Y aparte también todos los teasers que ya están saliendo a la luz. Chicos como bien sabéis vais a poder conseguir también en este vídeo una skin gratuita Así que chicos quedaros durante todo el vídeo porque si queréis una skin 5 de vosotros os vais a llevar una skin o cinco pases de batalla Así que chavales quedará en vuestras manos elegir una cosa o la otra Ahora os enseñaré quién ha ganado esta semana para que veáis que no hay ni trampa ni cartón hermano Ya por último quiero deciros que chicos muy importante voy a grabar un vídeo de preguntas y respuestas con mi hermano si quieres aparecer en el vídeo, solo vas a tener que seguirme en mi Instagram que acabo de publicar una encuesta para que me hagáis todas las preguntas que queráis para ese vídeo. Así que chavales, todos a mi Instagram a seguirme y a preguntarme todo lo que queráis. Pero preguntas un poco interesantes, por favor, no me preguntéis lo de siempre. Os dejo con el sorteo y espero que os mole muchísimo este vídeo.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 y es que, atentos a lo siguiente. Ha aparecido un tuit misteriosamente hoy a las 4 y 47 de la mañana por Flex Power que dice lo siguiente. Primer teaser para la segunda temporada del capítulo 2. Se está transmitiendo en este momento en las estaciones de metro de Sao Paulo. Cuando llama al número de la pantalla, se reproduce este mensaje. Vamos... A escucharlo, sí, señor. Os agentes foram acionados. Cartón de acceso al cofre adquirido. Y es que misteriosamente acaba de aparecer ahora mismo ese teaser sin aviso ninguno dentro del juego Por lo que probablemente mañana tengamos un nuevo teaser el cual traeremos al canal Chicos os recomiendo que activéis la campanita para no perderos ningún detalle de todo lo nuevo que vaya a estar llegando a este juego de Fortnite ...vamos a analizar un poquito lo que se ve en este tráiler. En primer lugar se ve el buen logo de Fortnite y lo que parece ser la huella de una mano. Y es que parece ser que es una interacción con el mundo real y Fortnite ha decidido ir un paso más adelante... Para que todo el mundo pueda ver hasta dónde quiere llegar este juego y es que chicos parece que Fortnite ha decidido interactuar con la vida real y con el juego de Fortnite a la vez ya que las personas de la vida real si llaman al número que habéis visto en pantalla va a empezar a accionarse un mensaje automático. Que imagino podréis escuchar con vuestros propios oídos. No os recomiendo que hagáis la llamada ya que no es de vuestro país probablemente y la tarifa sería muy alta. Y el cobro que viene acompañado no creo que os guste demasiado. Así que chicos, yo de vosotros me fiaría 100% del vídeo que acabáis de ver a continuación y de sobre todo la información que os... Os damos en el canal, quiero que me comentéis debajo en la sección de los comentarios qué opináis vosotros acerca de todo lo que ha llegado nuevo al juego y sobre este teaser qué podéis vosotros creer que vaya a tener en relación con la próxima temporada del juego. Os voy a estar leyendo a todos y cada uno de vosotros, así que chicos aprovechar y comentarme cuantas más veces queráis en los comentarios. Chicos espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, si es así reventad los likes y nos vemos. En el siguiente vídeo Un besito a todos y chao